Yo nada más quiero unos tacos ¿Frijol? Gracias ¿Arroz? ¿Como que me entendió? Hola, Monis, ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Oh. Si ustedes ya me conocen en este canal Yo hago muchos retos En especial con el español aquí en Corea Ya he hecho varios retos afuera Hablando 24 horas solo en español A coreanos También he hecho el reto de pedir comida En el drive-thru en español Entonces hoy decidí hacer otro reto en español Pedir comida Como pueden ver por el título Pero pedir comida por teléfono Esta vez dije, ok ¿Qué sería otro reto difícil? En donde los coreanos probablemente no me van a entender y es por teléfono aquí en Corea ya casi todo se pide la comida las aplicaciones tipo como Uber Eats tenemos otras aplicaciones que se llaman como Pedaraminjo que es como casi uno de los originales primeros que se creó aquí en Corea tenemos Yogiyo y ahora tenemos algo que se llama Coupang Eats nada más le pones donde estás la dirección coges tu menú lo pagas por tu cel y esperas a que venga la persona y lo mejor de todo creo bueno no sé si algo bueno algo malo es algo bueno para alguien como yo que tiene mucha ansiedad estos días nuestra generación porque no les gusta hablar por teléfono o estar de frente a frente con una persona que no conoces, pero esto es más por la seguridad cuando pides tu comida el señor o la persona que viene a dejar tu comida casi nunca te lo da de mano a mano estos días, te lo deja justo enfrente de tu puerta y tu aplicación te dice y te manda una notificación diciendo que ya llegó tu comida y eso es por si acaso vives sola en una casa y eres mujer hay que decir y viene un señor con tu comida abre la puerta él nada más puede entrar a tu casa y eso no queremos entonces estos días hay muchas personas que nada más dejan la comida fuera en la puerta y cuando ellos se van puedes ir a recoger tu comida y te lo comes bien rico decidí llamar a estos restaurantes y tratar de ordenarlo en español ellos no van a poder ver ningún gesto no van a poder ver si hago uno dos tres cuatro o un taco un burrito no lo van a poder ver así que no sé qué tal me va a ir estoy un poquito nerviosa vamos a estar tratando de hacer esto por algunos días para ver si, si podemos ordenar y pedir comida por teléfono a domicilio primero que nada voy a buscar en la aplicación de Coupon Eats hoy yo quiero comer unos tacos así que voy a estar buscando un restaurante mexicano en este app uh, 15 a 25 minutos vamos a llamar a Dos Tacos es un restaurante mexicano no sé qué tan auténtico sea, pero vemos, tenemos cheese, quesadilla, quesadilla, obviamente cheese, quesadilla, no mames, bueno. Algo muy chistoso del menú coreano es que aquí en Corea estaban haciendo como un comercial de pizzas, ¿no? Y era como un pizza mexicano que tenía jalapeño y lo llamaban pizza mexicano, por eso. Le llaman la salsa, sauce, en inglés, sauce. También en no llaman la salsa sus como en inglés. Entonces llamaban la salsa mexicana salsa sus o sea, salsa salsa. <ríe> Entonces así decían como pizza mexicano con salsa sauce, o sea, pizza mexicana con salsa salsa, sí, doble salsa. Pero bueno, seguimos. Hoy quiero un taco. Uy, ya lo iba a pedir por app, pero así, no, así de fácil no, ok. Entonces yo quiero al pastor, tacos al pastor, tenemos que ordenar un mínimo de 1500 won. Así que en esto pedir por otra cosa más. Chips y salsa. A ver, 8500 más 6000. ¿Quién dijo que todas las coreanas son buenas en matemáticas? Yo no. Me falta un 500. Vamos a llamar. ¿Tú nerviosa. No quiero. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir: Hola. Ok. Vamos a llamar. Hola. Hola. Tacos pastor, yeah. pastor taco, pastor taco, sí, chupi, sí sí, hay pastor taco, Our pastor taco chupi, sí yes yes, yes yes, uh -huh. ajá, y chips y salsa, chips and salsa. Sí. chips and salsa, sí, chips and salsa, okay, sí sí sí, yeah, sí sí, y sprite, uh, sprite, hay pastor taco, chupi, uh ajá, pastor taco Two peas Chips and salsa. Chips and salsa and... Sprite. ¿Ah? Uh, Sprite. ¿Sprite? Sprite. ¿Sprite? Sí. Uh, ¿Potato? No, no, no. Drink. Eh, para tomar Sprite. ¿Coca-cola? Ah, uh, ¿Coca-cola? Ajá. Uh ¿Qué -huh. y Sprite? Sí. ¿Chuco? Uh, ¿Para que me lo manden? ¿Chuco? Sí. ¿A uh, Cinco minutos sí, yes. okay, ya, ah, entiendo, okay, okay, yeah, eh, ¿sí? mi dirección no me lo van a preguntar, ¿ah? Huh? eh, address? Oh, no, no, no, tuvo es, uh, uh, you can, you, can here, you can, can go. eh, quiero que me lo manden, porque okay. yeah? to delivery, so no, I'm sorry, I don't understand your delivery, que me lo delivery. manden. ¿Solo aplicación? Sí. Ok. Gracias. Eh, quiero llorar. Me siento horrible. Ok. Primero que nada, ni me entienden cuando digo sí. O sea, tengo que decir como yes, yes. Este, Segundo, creo que me dijeron que no puedo pedir este servicio a domicilio. Que solo se puede servicio a domicilio con la aplicación. Así que... Como tengo que comer, lo vamos a hacer por el app. No, no, no chicos, o sea, nos fue horrible ahorita, me siento tan mal. Traté de hablar con ella usando palabras en inglés, algunas palabras en inglés, porque en español sin él, cero que ver, no se puede. Y creo que este es el reto más difícil que he hecho en este canal. Pero ahorita como tengo hambre, vamos a pedir esta comida. Y ya llegó la comida, me acaba de llegar una notificación que dice Your food has been delivered, bon appetit. Así que salgo, vamos a salir, la puerta. Aquí está. Siento que estoy vlogueando ahorita, por si acaso no sabes, tengo un canal de vlogs donde estoy haciendo esto todos los días. Aunque tuve que al final ordenar y pedir la comida por la aplicación en inglés, esta vez fue un mega fail, pero vamos a seguir haciéndolo a ver qué tal. Pero primero les quiero enseñar la comida. Tenemos esta cajita que dice dos tacos. Creo que es dos tacos porque vienen dos piezas. Aquí tenemos la salsa tipo mexicana. Y aquí tenemos mis dos tacos. Uy, este sí se ve rico, ¿no? Ta Voy a comerme la comida y hablo con ustedes el siguiente día. Para llamar a otro restaurante en España. Hola, Toda esta mañana estuve buscando por restaurantes que sí puedo llamar y que me lo traigan aquí y no pude encontrar. Estoy en shock porque me estoy dando cuenta de que todos estos días, todo, todo, todo se realiza por las aplicaciones aquí en Corea. Para este reto se está poniendo muy difícil, pero no vamos a dejar de hacerlo. Primero voy a buscar un restaurante mexicano porque hoy también queremos comer comida mexicana. Gana. tal vez quiero una enchilada pero bueno vamos a llamar si sí se puede gracias, gracias. hola eh, se puede servicio a domicilio ¿Sí? no sí. delivery uh, up perdón uh, eh, english teléfono no se puede yeah, no, delivery. no ok gracias yeah, thank you. Como que me entendió, pero otra vez me están diciendo que no se puede por llamada. Voy a tratar de llamar otros lugares para ver si ellos sí sí se puede. A ver, vamos a llamar. Hola, eh, ¿se puede servicio a domicilio? ¿Sí? Servicio a domicilio. Delivery. Sí, sí, sí, sí delivery Ah, pedario, ah, delivery. Sí. Carnitas, taco. Wait, no, wait. Delivery. You come? No, delivery para que me lo you manden. Call, you no. Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué no? You know, after, uh, ah, pero está en todo coreano. No entiendo. Ok. Oh, thank you. Ok, thank you, gracias. Me siento horrible. ¿Qué pedo? O sea, no podemos hacer llamadas. Solo se puede pedir por este app de Pedareminjo. Pero este app ni les dije, no hablo coreano, no entiendo. Y pues no me pudo explicar porque no me entendió. Pero, ¿qué vas a hacer si no entiendes coreano? ¿Cómo vas a leer esto? ¿Cómo vas a escoger tu menú? Ustedes necesitan cambiar su aplicación Para que podamos ver el menú en inglés Por lo menos Vamos a llamar a una más Me siento horrible la verdad Me siento muy mal por estas personas Ah, Es que tengo hambre Yo nada más quiero unos tacos Puta madre Es que me siento horrible Ni voy a escoger el menú Porque siento que no me van a dejar llamar Hay uno que se llama Papi's Taco Y si este ya no... Si no se puede, pos. Hola, ¿se puede el servicio a domicilio? Uh, servicio a domicilio. Delivery. Unos tacos. Tacos. Pastor. Es que no entiendo, no lo entiendo. Está en coreano. Bueno, ok, gracias. ¿Sí? Lo interesante es que todos los coreanos sí entienden cuando dices gracias. Sí, saben que estoy diciendo thank you. Pero otra vez no me dejaron. Así que lo que vamos a tener que hacer es otra vez pedir comida por la app. Bueno chicos, la verdad estoy súper decepcionada por cómo... Me está yendo en este video. La verdad quise seguir haciendo este video toda esta semana, pero la verdad siento que, o sea, nada más estoy molestando a la gente y no se va a poder sabiendo que solo se puede hacer servicio a domicilio aquí por la aplicación. Estoy re triste, es que no entienden, estoy tan triste. Y una vez más me llegó la notificación que ya llegó mi comida. El señor lo dejó aquí, se fue. Aquí está. Aunque este reto fue un mega mega mega fail, por lo menos podemos hacer como un mini mukbang aquí, ¿no? Sprite. Este es el Sprite coreano, no es el Sprite normal. Bueno, sí lo tenemos, pero este es el Sprite coreano. Se llama Chilsong Saida. Me dieron una bolsa gigantesca. Para esto. es triste que este reto fue un fail, pero feliz porque voy a poder comer y dice, "Buen provecho." Gracias, and the border. Oh my god, esto sí se ve Deli, unas tortillitas aquí No sé cómo los voy a comer como tacos Pero tenemos camarón y pollo aquí Frijol, arroz, salsa mexicana Siento que este video es más probando comida mexicana Que llamando en español Vamos a probar el arroz mm. Frijol Frijol mm. Saben, tengo una historia muy chistosa, me acuerdo que creo que fue en tercer o cuarto grado de primaria De la escuela nos llevaron a Oaxaca, o sea, nuestra generación entera a Oaxaca, ¿no? Fue como un mini camp Fuimos y me acuerdo que cada comida, o sea, desayuno, comida, cena Nos daban diferentes menús, pero siempre, siempre teníamos frijol Y obviamente riquísimo, ¿no? Y todos nos lo comíamos pero es que después de comer o desayunar, teníamos que irnos a otro lugar, en camión, todos juntos. Todos echaban unos punes. ¿Punes? Es plural de pun, ¿no? <risa> Neta, olía asqueroso. Y todo por el frijol, pero rico. Mm. Siento que debería de cambiar mi canal a un canal de Mokpang. <risa> Soy la única que empieza a bailar cuando come Yo desde chiquita, mi, mi tío, amo a mi tío, siempre iba a visitarlo en su casa Y él siempre me hace comida así, deliciosa. Pero siempre me ha dicho que él sabe qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta cuando comemos Porque cada vez que como algo que me pone feliz y que me gusta mucho, empiezo a bailar Por lo menos le hago como un mini Pero si sí me gusta muchísimo, empiezo a bailar como... La verdad esto sí está rico, no sé si es porque estaba muriendo de hambre Déjenme en los comentarios abajo qué otros retos quieren ver en mi canal Me encanta, me encanta hacer retos Aunque a veces me da pena Les quiero pedir disculpas a las personas que me ayudaron cuando llamé Gracias por atenderme, por ser tan buena onda Aunque no me entendieron Espero que se hayan divertido un poquito No olviden a darle un like No olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho Y los veo muy muy pronto en mi siguiente video